¿Cómo están? Sonrían. Estamos grabando. Eh, esta es la, la tercera y la última de las sesiones que vamos a hacer un poco un poco como como prueba. ¿no? Eh, de de ¿Qué comentarios o reflexiones pueden suscitar las eh, ideas de un marxismo hegeliano? ¿no? En general lo, los marxistas no están muy dispuestos a escuchar novedades. Preferirían quedarse con la tradición, con las glorias pasadas, con los textos eh, sagrados, Um, es un, un hábito de una subcultura en decadencia Vivir más del pasado que del futuro Pero yo soy un marxista pensando que piensa siempre en el futuro Entonces um, propongo el, el marxismo hegeliano para empezar para empezar otra vez, otra vez y otra vez, empezando, ¿no? en, sobre todo ahora, para reconectar al marxismo con el sentido común, con lo que las personas comunes y corrientes anhelan. ¿no? En, ahora, a mí como, como a todos los marxistas, me, de repente... Soy aficionado a, a ver la política real, la política concreta. Los marxistas son los que leen los editoriales de los diarios, ven las noticias sin falta, en los canales de televisión, siguen el Twitter, porque están interesados en la política. Se dice, bueno, uno es marxista para la política. Pero cuando veo la política real, yo vivo en Chilito, en Chilito neoliberal, en Chilito malamente gobernado por una casta política privilegiada. Me abruma la pequeñez, ¿no? Me abruman cuatro presidentes en un año, en dos años en Perú. Me abruma la... Fíjense que incluso me abruma la ineficacia de la oposición venezolana, uno esperaría tener enemigos más dignos, ¿no? Me, me abruma la, la protesta una y otra vez, ¿no es cierto?, en las grandes capitales de América Latina, ¿no?, la ilusión, y después la represión y el desencanto, ¿no? Estos estallidos sociales de los que todos nos van a y que después se disuelven en la nada, ¿no? Piensen los que sean de la patria argentina en el del arruazo, ¿no? Piensen los enormes entusiasmos que hubo en torno a la guerrilla zapatista o los 10 años dramáticos y casi tragicómicos de la revolución nicaragüense. Entonces, ¿cómo se puede hacer marxismo pegado al pantano, al barro de la política contingente, de la política mezquina, pequeña? Bueno, yo creo que, que como mínimo, para poder entrar en esa política con algo de oxígeno y no asfixiarse en los vapores de pantano de la politiquería mediocre, hay que pensar en el futuro. Hay que pensar como pensó Marx, que no tenía la menor posibilidad de llegar a ninguna esfera de poder. Hay que pensar como pensó Lenin cuando no tenía ninguna posibilidad. Y en una década sacó una revolución de la manga. Hay que pensar como pensó Mao cuando inició la larga marcha sin ninguna expectativa de que la guerra contra los japoneses, ¿no es cierto?, se podía ganar ¿no? y, y al mismo tiempo contra el Kuomintang. Hay que pensar en el futuro, ¿no? Imagínense Fidel desembarcando ahí con 50 personas a conquistar un país. Sí? Un país en el que... Le, le dio, ¿no? Contó con el apoyo de los campesinos, de las ciudades, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer hoy día es pensar así, con vocación de futuro, en grande, con ambición. Por eso, lo que quiero hacer es hablar del comunismo, ni más ni menos que del comunismo, pero de manera verosímil, ¿no? de manera real, atendible, no, como lo voy a explicar, como un puro ideal. ¿no? Porque, porque no somos idealistas éticos, y, cuando lo, y no debemos serlo. ¿Qué de verosímil puede tener eso? Lo que yo creo es que para salir del pantano de la politiquería banal, hay que tener programa, programa, programa. Programa a corto plazo, un programa a mediano plazo y una gran perspectiva histórica. ¿no? Entonces, voy a hacer eso. ¿no? Voy a hablar del comunismo, de la perspectiva comunista. Noten que yo siempre digo la perspectiva comunista, no la revolución comunista. Lo primero que voy a hacer es distinguir entre una revolución que se puede llamar populista en el sentido de la izquierda, no el populismo demagógico, ¿no es cierto?, de los sectores que se presentan como izquierda o que son, centro, son derechas camufladas como centro, la revolución populista, la revolución socialista, la perspectiva comunista. Voy a hablar de una gran perspectiva humana, 100 años, ¿no? a largo plazo. La, los burgueses se demoraron 500 años en llegar al poder. La revolución burguesa no es la toma de la bastilla, no es no es cierto cuando le cortaron la cabeza al rey de Inglaterra en 1642 no no no no es la guerra civil de 1648 la revolución inglesa es la revolución industrial es un cambio en las fuerzas productivas de la misma manera hay que pensar la perspectiva comunista no como un evento político sino como un evento Ay. estructural ¿no? en que hay una larga construcción de hegemonía y hay avances y retrocesos en la toma del poder no hay una toma del poder única y de ahí empieza el camino de la felicidad humana. No, vamos a ganar como en octubre del 17, como en enero del 59 y vamos a perder. Como en el 89, como está ahora la revolución no cierto cubana en el hoyo, como está ahora la revolución china ¿ah? dirigiendo la hegemonía capitalista, vamos a ganar y vamos a perder, vamos a ganar y vamos a perder muchas veces, porque la perspectiva comunista hay que pensarla, de manera estructural, eso es lo que quiero explicar, ¿sí? El, eh, entonces, una primera cosa que voy a hacer es establecer esta relación entre populismo de izquierda, porque hay que, hay que rescatar la palabra populismo, ¿Sí? el socialismo, pero el socialismo de izquierda, porque también hay que rescatar la palabra socialismo, ¿no? Noten que hasta Bernie Sanders dice que es socialista, ¿sí? Eh, Franzada Mitterrand, que inició el neoliberalismo, ¿no es cierto?, en Francia, y también Ricardo Lagos, ah, del mismo partido que Salvador Allende, dicen que son socialistas, entonces la palabra socialista hay que recatarla para el marxismo, ¿no? La relación entre revolución populista, revolución socialista y perspectiva comunista. ¿no? Esa, esa es la primera cuestión que, que me va a interesar. Y después... Establecida esa relación, lo que quiero hacer es explicar qué es el comunismo. De manera atendible, verosímil, argumentativa, no demagógica. ¿Qué es el comunismo? ¿Cuándo diría uno que está en una sociedad comunista? Hagamos la, <coughs> la primera tarea. ¿sí? Ahí voy a, a compartir esta presentación y se las envío después, ¿cierto? Para que, para que ustedes puedan ver. La primera cuestión es distinguir, como digo, la revolución populista y la revolución socialista que uno puede poner en el tiempo, que uno puede poner como una cierta sucesión de la perspectiva comunista. Noten las flechas rojas que hay en este gráfico. La perspectiva comunista se extiende literalmente por debajo, por la estructura de la sociedad a lo largo de la revolución populista, a lo largo de la revolución socialista. En algún sentido, ¿No? Se va construyendo hegemonía comunista desde ya, desde ahora. Se van construyendo las bases del comunismo. ¿no? La revolución populista y la revolución socialista son, sobre todo, eh, procesos políticos. ¿no? El, el, siempre a, lo, a los marxistas les interesa el sujeto de una revolución. La revolución populista está centrada en los pobres, en el movimiento social. Es una revolución reivindicativa. En el Estado de Derecho. Es una pelea por el poder, pero por el poder político convencional, en que necesariamente hay que entrar en pactos con la clase dominante, como los que hizo Chávez, ¿no es cierto?, como los que puede hacer cualquiera que en este momento quiera hacer un populismo de izquierda. La revolución populista es una lucha por el Estado, por ganar el aparato de la presidencia, el Congreso, los ministerios, ¿no? Una, y va a haber muchas revoluciones populistas de distinto grado a lo largo, ¿no es cierto?, de los próximos 200 años. Revoluciones más de izquierda, menos de izquierda, revoluciones que dicen que son populistas y no lo son. Son perfectamente posibles los populismos de derecha. Muy distinto es cuando una revolución populista de izquierda, anticapitalista, logra llegar al poder y se transforma en una revolución socialista. En el caso de la revolución socialista, el sujeto son los trabajadores, el movimiento popular, es una revolución, ahora sí, no solo reivindicativa, sino directamente anticapitalista, llevada adelante por una gran izquierda, diversa, ¿no es cierto?, como hemos dicho en la primera sesión, amplia, doctrinariamente diversa, es una revolución que, con un carácter políticamente anticapitalista, es decir, es una revolución contra el Estado de Derecho, contra la propiedad privada, contra el régimen del trabajo asalariado, de lo que se trata en la revolución socialista, si es la izquierda, es de cambiar la clase dominante. Y eso no se puede hacer en un paisito, como Chilito, como Uruguay, en un paisito como México, empobrecido a pesar de sus enormes riquezas, eso hay que hacerlo en... En alianzas de países, una revolución socialista que abarque todo el Cono Sur, que abarque Brasil y sus vecinos, que abarque todo México y la América Central y del Caribe. Por eso la revolución socialista tiene que tener un carácter global, es una revolución de tipo histórico. Ahora, vamos a ganar revoluciones socialistas, las hemos ganado y las vamos a perder. Ganamos una revolución socialista con los bolcheviques y la perdimos primero con Stalin y después con Gorbachev, en dos etapas. Ganamos una revolución socialista con Mao Zedong y esa revolución se digregó en las manos del propio Mao Zedong. Pero vamos a volver a ganar procesos socialistas que tengan esta vocación anticapitalista. Sin embargo, el carácter socialista de la revolución tiene que ver con una lucha al interior de la revolución en contra de la forma capitalista del Estado. Es decir, una revolución socialista para ser auténticamente de izquierda, tiene que ser al mismo tiempo una revolución antiburocrática. Es decir, tiene que contener una lucha muy radical por descentralizar radicalmente el aparato del Estado, el gasto, la gestión. Aprendamos de los anarquistas el ideal municipal, aprendamos que una revolución antiburocrática tiene que ser gestionada desde los municipios, no desde estados centrales, ¿no es cierto?, omnipotentes, qué sé yo. Cuando hablamos de la revolución, entonces la, la lógica es encaminar una revolución que es populista en general, como la de Chávez, hacia una revolución populista de izquierda, como lo que Chávez no logró hacer. La lógica es que una revolución populista de izquierda tenga hegemonía de los trabajadores y se transforme en un conjunto de países en una revolución socialista. Y lo esperable es que avancemos en esos procesos muchas veces y que retrocedamos muchas veces, como ya ha ocurrido con la Unión Soviética, como China, con Cuba, con Vietnam. Vamos a volver a ganar y vamos a volver a retroceder porque la perspectiva histórica está ocurriendo en otro nivel. La perspectiva histórica, para los marxistas, es la perspectiva comunista. Es decir, aquella en que el sujeto son los productores directos, manufactureros. Porque ahí teníamos el problema, ¿no es cierto?, de, de, de si el trabajo, si los servicios producen valor o no, en mi opinión es que los servicios... Solo los servicios inmediatamente conectados a la producción física producen valor, los demás servicios, ¿no es cierto?, en general están más bien a, a, a, eh, del lado del poder burocrático, de la hegemonía burocrática. Los productores directos manufactureros son el sujeto de la revolución comunista ahora, que solo puede llevar adelante una izquierda radical, que es al mismo tiempo anticapitalista y antiburocrática. La fórmula es de Marx, es palabra de Marx. Los productores directos asociados, que en un largo proceso histórico buscan superar el Estado de Derecho. La revolución comunista no es una lucha por el Estado. Ni siquiera es una lucha para descentralizar el Estado. Esas son, son etapas. Hay que ganar el Estado, hay que descentralizar el Estado. La gran perspectiva comunista es superar el Estado. Y hay que decir de manera verosímil cómo se puede hacer eso. La perspectiva comunista tiene como objetivo superar la lucha de clases. Ahora, noten que en esta explicación yo tengo que explicar el tercer término, tengo que ser mucho más concreto con la perspectiva comunista, pero en esta explicación he usado ¿no es cierto? el término socialista, que es un término que nos gusta mucho a los marxistas, que estamos pegados en la nostalgia masoquista ¿no es cierto? de las glorias del pasado, entonces, hagamos una distinción sobre el socialismo ahora. ¿Sí? ¿Qué es socialismo el que queremos? Entonces, hay que distinguir a eso que los hipócritas llaman el socialismo real, como si hubiera un socialismo ideal. Bueno, nosotros mismos hemos predicado un socialismo ideal que nunca ocurrió. Entonces, lo que yo propondría es distinguir entre el socialismo un concepto valórico, meramente teórico, utópico, voluntarista, que ha fracasado una y otra vez, de la socialización. La socialización es una situación de hecho, un proceso histórico. La socialización es la sociedad que se arma ¿no? a medida que el poder burocrático va controlando la gestión de los medios de producción. Esa es la socialización. La socialización es la sociedad de clases, como la Unión Soviética Estalinista, como la China de Mao Zedong, como la Cuba de Fidel Castro, la sociedad que se llama socialista pero que mantiene una convivencia burocrático capitalista, como en China, o simplemente burocrática, como ocurrió en la Unión Soviética. Socialización es lo que ocurrió, por un lado, en los países socialistas, que lo que llevaron adelante es un proceso de modernización, de revolución industrial, burocracias de antiguo tipo, ideologizadas, que tenían ¿no es cierto? Una, un, un, una manera de organizar el Estado que se puede llamar estatalista, el Estado ¿no es cierto? centralizado de acuerdo a las utopías fordistas, era el que tenía que manejar la producción, la educación, la salud, la cultura, todo, de manera centralizada. Ese estatalismo nos pena. Hasta el día de hoy a los marxistas, cuando tratamos de ser malamente populistas, lo que, lo que se nos ocurre proponer es que el Estado se haga cargo. Que el Estado se haga cargo de esto, se haga cargo del otro, y nunca nos hacemos cargo nosotros del poder centralizador de los estados burocráticos. Y con eso, entonces, buscando el socialismo, lo que empujamos es la hegemonía burocrática. Y eso es lo que ocurrió en los países que llamamos socialistas. Hegemonía burocrática, hegemonía de clases, de los burócratas sobre los productores directos, de los burócratas que usufructuaron con ventaja del producto social, por sobre los productores directos. Por eso es que tenemos que romper con el socialismo del siglo XX. que fue una variante en, la, en el bloque de clases dominantes capitalistas burocráticos, fue una variante del capitalismo. Sin embargo, el concepto de poder burocrático que expuse la vez pasada no lo desarrollé para criticar a los países socialistas. En realidad, criticar a los países socialistas es un poco inoficioso. O sea, hace 40 años que no existen. No, lo que a mí me interesa en realidad son los procesos de burocratización al interior de los países capitalistas. Porque eso creo que tiene mayor proyección histórica. Eso es un, es un proceso más profundo. Lo que me interesa no es la antigua burocracia de tipo fordista, ideologizada, estatalista, sino que me interesa la nueva burocracia, post-fordista, que se presenta a sí misma como desideologizada, que se presenta a sí misma como científico-técnica, en que ostenta un, un predominio político sobre el Estado más que la ambición de convertir al Estado en propietario de los medios de producción. Una hegemonía burocrática que no tiene problemas con el, comillas, libre mercado, porque ha intervenido profundamente el mercado, porque la competencia ya no existe. Porque la competencia es solo una manera, ¿no es cierto?, de presentar la comercialización de los productos. Y estos procesos de burocratización que se produjeron en los países que llamamos socialistas, y los procesos de burocratización objetiva en los países que llamamos capitalistas demostraron históricamente ser, como decíamos la vez pasada, plenamente compatibles. Tan compatibles que el país comunista más poderoso del planeta, después de la caída de la Unión Soviética, se transformó en el centro de la hegemonía capitalista. Y sigue dirigido por el Partido Comunista. Eso mostró que en los procesos de socialización objetiva, se puede circular de retóricas socialistas explícitamente burocráticas a retóricas liberal-capitalistas que tienen, ¿no es cierto?, una, un ideologismo de propiedad privada, de libertad individual, etc. Se puede circular de uno a otro. Y es importante hacer esta distinción para la próxima vez que ganemos una revolución socialista, para que podamos, ¿no es cierto?, distinguir. Si estamos avanzando realmente hacia el comunismo, o hemos caído nuevamente en la fórmula de tipo soviético de que el Estado totalitario lo domina todo y administra nuestras filas. Por eso, la crítica del poder burocrático es importante. Porque lo, que, porque lo que queremos es avanzar hacia el comunismo, no reemplazar una clase dominante por otra. ¿No? Muy bien. En, ese, en esa diferencia, socialismo-socialización, es donde tenemos que inscribir el socialismo de izquierda. Por eso le puse un apellido al socialismo. No todo populismo es de izquierda. Donald Trump también hizo políticas populistas de extrema derecha. ¿no? Bueno, hay populismos y hay populismo de izquierda. Conduzcamos el populismo de izquierda a revoluciones socialistas de izquierda, no meramente burocráticas vamos a ganar eso, y vamos a perder, una vez, otra vez, y hay que volver a dar la pelea, ah, no, no, no, no tenemos que no es cierto ser como esos idealistas éticos que tiran todas las piedras en la juventud, se desilusionan a los 25 años y se dedican a burócratas el resto de la vida, no, porque nuestra pelea es grande, es larga, va más allá de todas las derrotas, ¿no es cierto?, eh, y por muy... Eh, grandes que parezcan de todas las derrotas ah, incidentales. Sin embargo, para saber si avanzamos, tenemos que tener una mínima claridad de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos llamando comunismo. ¿Sí? Pero cuando hablamos de comunismo, nuevamente tenemos que hacer una distinción. ¿No? Los marxistas, al hablar del comunismo a lo largo del siglo XX, de manera vaga, de manera relativamente demagógica, no fueron capaces de ir más allá del ideal ilustrado de comunismo. ¿no? Y entonces, claro, la gente razonable nos dice, no, mire, nosotros le prometemos algo así como que todos van a ser felices, eso le prometemos. Y la gente muy razonablemente dice, pues es que no puede ocurrir que todos sean felices. Le, le, le, a, pro, eh, proponemos... ¿no es cierto le prometemos a la gente algo así vagamente como que todos van a ser iguales y la gente razonable nos dice que no pueden ser todos iguales proponemos de manera vaga no va a haber propiedad privada y la gente razonablemente dice mire yo tengo una máquina de coser con la que hago pantalones y cuando tengo dos pantalones el segundo se lo vendo a mi vecina y esa máquina es mía entonces noten que Prometemos vagamente el comunismo, porque como decíamos la vez pasada, los, los marxistas no suelen hablar de comunismo, ¿no? pero cuando prometemos el comunismo es como que estuviéramos de nuevo en los ideales de la revolución francesa. Prometemos el horizonte liberal de la igualdad, la fraternidad y la libertad. Y como no lo hemos problematizado, presentamos la igualdad como si fuera homogénea, presentamos la fraternidad como si fuera un imperativo ético, presentamos la libertad como cada uno va a poder hacer lo que quiera. Y la gente común y corriente nos dice, es que no puede ocurrir que cada uno haga lo que quiera. Y entonces estamos obligados a reconocer que nuestro concepto de comunismo, es nuestro concepto de felicidad general, es una utopía a la larga. Bueno, es una ucronía en otro lugar, en otro tiempo. Y si examinamos filosóficamente ese procedimiento, lo que vamos a encontrar ahí, es el idealismo ético. El idealismo ético que empieza en Kant, que se desarrolla, como idealismo estético, qué sé yo. El ideal de la felicidad general. Le prometemos a la gente, si a la larga, en algún otro lugar, todo el mundo va a ser feliz. Y la gente nos dice, es que no existe la felicidad sin contradicción. No existe la felicidad permanente. Y tienen razón. Porque nosotros hemos planteado mal el asunto. Muy bien. Lo que sostengo es que hay que pensar el comunismo de manera post ilustrada Hay que pensar el comunismo como realidad material, como condiciones materiales de vida, como unas condiciones en que hay universalidad, no igualdad, y en que la universalidad es diferenciada. Unos son hombres, otros son mujeres, otros son gays, otros son mapuches, ¿no es cierto?, unos son negros, otros son blancos, unos son intelectuales, lo otro son los otros son carpinteros. Una universalidad diferenciada. En que la fraternidad no es un imperativo, sino que es un resultado de la, de la forma de vida. En que la libertad es el reconocimiento mutuo. Lo que queremos no es que la gente sea feliz. Lo que queremos es que se acabe la lucha de clases. No tenemos por qué creer que se puede ser feliz de manera permanente, sin contradicción. No, nos basta con... Eh, con una sociedad en que las condiciones materiales permiten ¿no? la diferencia, la oposición y la reconciliación. Fíjense que como la felicidad contra, sin contradicciones, como la felicidad permanente es imposible, entonces la ideología burguesa dice, ah, en la felicidad es imposible en general. No, lo que queremos es una, una sociedad en que las personas puedan ser felices, después pelear, Entrar en conflicto, caer en desgracia y después reconciliarse. En que la diferencia entre ser feliz y no ser feliz se dé a nivel de las relaciones interpersonales. En que no tengamos que cambiar las estructuras históricas para tener, no es cierto, un momento de felicidad o una vida reconciliada. Lo que queremos es pensar el comunismo como unas condiciones materiales de vida. Es decir, pensar el comunismo de manera no utópica. Pensarlo de manera verosímil, real. De tal manera que las personas razonables nos digan, mire, sí, eso que usted está diciendo es difícil, pero al menos usted me está diciendo algo, ¿no es cierto?, que es, es pensable, que, que, que, con lo cual, alrededor de lo cual se puede conversar razonablemente. ¿Qué comunismo es ese? Bueno. Lo que sostengo es que viviríamos en una sociedad comunista si lográramos superar la división social del trabajo. No, de que es un concepto concreto. ¿Qué entiende usted por comunismo? Una sociedad ¿no? donde se ha superado la división social del trabajo. Si leen ese montón de manuscritos que alguien tituló como ideología alemana, encontrarán que esto que estoy diciendo, superación de la división social del trabajo, es palabra de Marx. Eh, bueno, no voy a decir que Dios lo tenga en su gloria, porque sería un despropósito. Sí. Estaríamos, porque la pregunta concreta, la pregunta de una persona razonable es, ¿qué tendría que ocurrir para que usted diga que estamos en el comunismo? ¿Cómo tendría que ser una sociedad? Voy a decirlo en concreto. El comunismo es una sociedad en que el trabajo libre es cuantitativa y cualitativamente muy superior al trabajo socialmente necesario. Es decir, es una sociedad en que nuestras vidas no dependen de la división social del trabajo de manera particular. La vida en general... Depende de la sustentabilidad del trabajo. Depende de que haya un trabajo socialmente necesario para que la sociedad exista, sea viable, en general. Pero mi vida particular no tiene por qué depender de la división del trabajo. Pero, pero en qué condiciones materiales concretas, seamos concretos, ¿no? Bueno, estaríamos en una sociedad comunista si la jornada laboral necesaria para mantener funcionando la sociedad materialmente fuese de cuatro a seis horas semanales en trabajo general, si todos trabajan cuatro horas semanales. No de que la pregunta concreta y para muchas personas abrumadora es, ¿y qué haría usted con el tiempo libre? Yo, a unos compañeros que les estaba explicando esto alguna vez, ¿no es cierto?, me decían, pues si yo tuviera cuatro horas de trabajo a la semana, ¿no? me tiraría del décimo piso por la ventana, ¿no? me suicidaría porque me moriría de aburrimiento. Porque somos tan esclavos que ya no concebimos el trabajo libre, sino que concebimos la diferencia entre trabajar y somos esclavos y simplemente no trabajar. Y entonces cuando digo ¿no? el tiempo libre, la gente se imagina el tiempo en que va a estar echado en su cama, en que va a estar tirado al sol. Porque tenemos como, como mentalidad de esclavos, ¿no? El trabajo es la esclavitud. Para ser libre hay que dejar de trabajar. No. Aquí de lo que se trata es de crear un espacio muy amplio para el trabajo libre. En que vamos a trabajar, pero nuestro trabajo no va a estar en la relación mercantil. Y como no está en la relación mercantil, es regalable. El comunismo es una economía que funciona con la lógica del regalo. Lo que yo hago se puede regalar, lo que los demás hicieron se puede regalar. Y tiene una esfera de trabajo necesario. Alguien tiene que, ¿no es cierto?, tirar los satélites artificiales para que siga funcionando Internet. Alguien tiene que sacar el cobre, ¿no es cierto?, para que tengamos eh, electricidad en nuestras casas. Alguien tiene que hacer los paneles solares y las turbinas, ¿no es cierto?, eólicas que nos ayuden a. Gestionar la energía de, de manera compatible con el medio ambiente, claro. Eso tiene que existir. Pero lo que vamos a hacer es repartir el trabajo entre todos los seres humanos. Y si repartimos el trabajo entre todos los seres humanos, entonces el tiempo de trabajo necesario va a disminuir. Ya es, ojo, eso ya se puede hacer. Sepan que... Si, re, si repartiéramos todo el trabajo en la población mundial actual, con las tecnologías actuales, la jornada laboral sería de menos de 10 horas semanales. Con las condiciones laborales actuales. ¿sí? Vamos a ver eso de la viabilidad técnica. Lo que tenemos que hacer no es solo trabajo libre. Tenemos que liberar el tiempo libre. Tenemos que educar a los seres humanos para que entiendan como trabajo lo que hacen con su libertad, producir ciencia, producir arte, ¿no es cierto?, atender a los demás seres humanos, educar, qué sé yo. Y para eso, lo que tenemos que hacer es concentrar la más alta intensidad tecnológica en el trabajo obligatorio necesario y bajar la intensidad tecnológica en el trabajo libre, en la vida cotidiana. Es decir, humanizar la vida cotidiana, ¿sí?, Noten que, por lo tanto, esto de trabajo libre no es una vuelta a la sociedad pastoril, a la sociedad hippie, a la sociedad descalza de San Francisco de Asís, o cosas por el estilo. Eso es utopismo a pequeño burgués. No. El comunismo es resultado de la más alta tecnología. El problema es en qué vamos a usar la más alta tecnología. En producir espacios de trabajo que sean compatibles con el medio ambiente, que permitan un trabajo humanizado, que permitan hacer sustentable... ¿no cierto?, a la sociedad. ¿Y cómo cree usted que vamos a llegar ¿no? a eso? Bueno, entonces hagamos un programa, un programa comunista, no un programa populista, más educación. También hay que hacerlo, más salud, hay que hacerlo, es necesario. Un programa socialista, descentralicemos el Estado, hay que hacerlo, es necesario. Pero lo que tenemos que tener en la cabeza es un programa de largo alcance respecto del cual podamos saber si estamos avanzando o no. Sobre el programa comunista. Sobre las cosas que tenemos que repetir una y otra vez. ¿Sí? El programa, la perspectiva comunista, tiene que ser al mismo tiempo contra el capital, contra el poder burocrático. ¿En qué consiste avanzar hacia el comunismo? Consiste en disminuir la jornada laboral manteniendo el salario. Noten que cualquiera que haya hecho el más mínimo curso de economía capitalista o marxista se da cuenta que si uno disminuye la jornada laboral manteniendo el salario, ¿sí? los capitalistas van a ganar menos, van a tener menos ganancias. Y entonces hay que advertirlo con toda la claridad del mundo. Disminuir la jornada laboral manteniendo el salario significa disminuir las ganancias capitalistas, es decir, repartir la plusvalía a costa de la plusvalía. Disminuir progresivamente la jornada laboral significa repartir el trabajo, ¿no? integrar a los desempleados al trabajo, bajando la jornada laboral, para eso, entonces, para que todos tengan el... ¿no? y repartiendo los aumentos de productividad en los muchos avances y retrocesos, en las muchas revoluciones socialistas ganadas y perdidas, hay algo que tiene que quedar permanente. Que en cada una de esas etapas, la jornada laboral que fue de 14 horas, que fue de 10 horas, que se mantiene en 8 horas de manera demagógica, porque el neoliberalismo ha encontrado cómo acortar la jornada para que uno tenga dos jornadas. Entonces, en el neoliberalismo las jornadas no son menores a 8 horas, son mayores. Porque uno puede tener una jornada de 6 horas y la condición es que tenga dos, y al final termina teniendo 12 No, lo que queremos son jornadas reales, de la jornada, son, son disminuciones reales de la jornada laboral, manteniendo el salario. Y para eso lo que hay que hacer es que todo aumento de productividad sea repartido. ¿Eh? Los capitalistas quieren parte de la ganancia que produce el aumento de la productividad que la tengan pero la mayor parte del aumento de productividad en cada uno de estos avances y retrocesos tiene que ir a dar a los trabajadores, por una jornada laboral real y general de seis horas. Noten que eso es un primer paso, se dio una pelea mundial por una jornada de ocho horas. Bueno, vamos por la jornada de seis horas, y que no nos bajen los salarios, y que todos puedan ingresar, ¿no es cierto?, Noten que, desde luego, en la primera etapa eso significa que los que no son explotados empiezan a ser explotados. Pero noten que, sépanlo, por lo menos la cuarta parte de la humanidad vería como un beneficio empezar a ser explotados Porque resulta que la cuarta parte de la humanidad son pobres absolutos, son más de mil millones de personas que no producen ni consumen, que viven de la beneficencia, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, en esas cosas que se llaman, ¿no?, crisis humanitarias, mil millones de personas. Entonces, que no nos digan, ah, yo no voy a entrar, claro, un estudiante secundario, un estudiante universitario, decir yo no voy a entrar al mercado laboral a ser explotado, claro, usted se puede dar el lujo de que lo mantenga papá. Pero en el África subsahariana, ¿no?, la gente, ¿no? Daría las gracias por por lo menos ser explotado. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. A nivel mundial hay que repartir el trabajo, ¿no? de que aquí la lógica de esto no es que se acaba el capitalismo y empieza el socialismo. No es esa la lógica. No, aquí la lógica es que arriba hay un péndulo capitalista, burocrático, socialista, capitalista, burocrático. Y por debajo hay un proceso material en que los productores directos van ganando hegemonía porque el trabajo está cada vez más repartido. Esa es la lógica. Pero al mismo tiempo, no sacamos nada con disminuir la jornada laboral si seguimos en manos de Estados centralistas, estatalistas, totalitarios. Al mismo tiempo, la segunda cuestión en el programa largo es una larga marcha para descentralizar la gestión y el gasto del Estado allí hay tareas democráticas radicales que tienen que ver con la perspectiva comunista. Los plebiscitos, las revocatorias de mandato, las iniciativas de ley, la transparencia de los actos del Estado, van más allá que el socialismo. Porque son todas medidas antiburocráticas. ¿no? Son todas medidas democráticas que lo que nos, no, nos permiten, en alguna medida, es que si arrancamos del capital y caemos en manos del poder burocrático, vamos a tener... Formas de, a su vez, dar una pelea contra el poder burocrático. Noten que la pelea contra el capital es por la propiedad, por la propiedad de la jornada laboral, por la propiedad de los medios de producción. La pelea contra el poder burocrático es por la democracia, por hacer democrática la democracia. Porque yo creo que a todos los que estamos acá no nos cabe ninguna duda de que en este minuto... ¿No? La democracia es administrada de manera totalitaria, administrada por los burócratas, desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos. Entonces, la tarea de hacer democrática la democracia es una tarea antiburocrática y tiene que formar parte de esta larga perspectiva. Pero enseguida, contra el capital, avanzan hacia el comunismo todas las medidas ¿no? tendientes a desterce, tercerizar la economía. ¿no? Noten que hay el sector primario de la economía, producir materias primas, el sector secundario, manufacturas, y el, tex, el, el sector terciario, ¿no? que son los servicios. Actualmente, ¿no? la mayor parte de los países del mundo tienen más trabajadores en los servicios que en la producción directa, porque la producción es enorme. ¿No? Eh, en los años 70, antes de que Estados Unidos se fuera al hoyo, ¿no? antes de que los propios políticos norteamericanos le vendieran su patria a los chinos, Estados Unidos, que era la primera potencia mundial, sepanlo, eso es una economía tecnológica, una economía desarrollada. El 70% de la fuerza laboral en Estados Unidos trabajaba en el sector servicios. Solo el 25% trabajaba en la manufactura y en la producción, ¿no es cierto?, de materias primas. Solo el 2% de los norteamericanos producían todos los alimentos. Eso es una economía tercerizada. Y esa economía tercerizada, en que la gente que produce servicios vive a costa de los productores directos, de los productores manufactureros, es posible por la enorme productividad. Los capitalistas se embolsaron la productividad, se la llevaron a... ¿no? Al bolsillo, la apropiaron, ¿no? y lo que hicieron para mantener el mercado funcionando es crear empleos, ¿no es cierto?, superfluos, empleos artificiales en el sector servicio. Crearon una economía de empleos idiotas, de empleos inútiles. Una economía, ¿no es cierto?, de peluqueros de perro, de gente de comercio. Noten que en un país, ¿no?, en un paísito, ¿no?, en un país cagón como Chile, la tercera parte de la fuerza laboral trabaja en el comercio. Y no como dueña de un comercio, trabaja vendiendo cosas como dependiente de comercio. La tercera parte de la fuerza laboral no produce bienes. ¿Y de dónde se mantiene? Bueno, se mantiene porque los trabajadores que son efectivamente productivos, ¿no? crean la riqueza real a costa de la cual se puede mantener esa riqueza ficticia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con los servicios? Primera etapa de la perspectiva comunista, segunda etapa, la primera etapa es sacar los servicios del mercado. Es decir, tal como en Chile se ha dado la pelea en contra del lucro en la educación, una pelea perdida, por supuesto, una pelea absolutamente perdida, todas las universidades lucran con la educación, etc. Pero está la idea, ¿no? No se puede hacer negocio con la educación. Muy bien, prohibir el lucro, con la educación, prohibir el lucro con la salud, prohibir el lucro con la cultura. Son grandes peleas humanitarias por el derecho a la educación, a la salud y la cultura. Pero enseguida hay que prohibir el lucro con el saber. Ahora está la discusión de si la vacuna ¿no es cierto? del COVID va a ser de una farmacéutica o no. Y entonces los hipócritas están diciendo, no, va a estar disponible para toda la humanidad, por supuesto que va a estar disponible, porque los estados le van a pagar a las farmacéuticas, ¿no es cierto?, precios millonarios por la vacuna, y nadie se va a atrever a no comprar las vacunas, y eso, ¿no?, que los estados se vean obligados a comprar las vacunas, es, ¿no es cierto?, la vacuna al servicio de la humanidad, pero las farmacéuticas van a hacer el lucro igual, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?, la vacuna. Está al servicio de la humanidad gratis. ¿Y quién paga la investigación? La paga el Estado. ¿Y qué significa que la pague el Estado? Que la pagan todos los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen ese interés, entonces pagaron impuestos y con esos impuestos se pagó la investigación científica. Hay que prohibir el lucro con el dinero. La industria financiera no produce valor. La industria financiera no produce riqueza. Aumenta los precios. Si hay una guerra atómica, los dólares no van a valer nada. Los cuadros de Van Gogh, que valen 60 millones de dólares, no van a valer nada. Bueno, los primeros enemigos de los pueblos es la, gran, la banca transnacional, el capital financiero. Entonces, sacar los servicios del mercado significa que no se puede hacer lucro con los servicios. Pero una segunda cuestión es sacar los servicios de la relación salarial. Es decir, que nadie gane su vida, gane su salario con la educación, con la salud, con el arte, con la ciencia. Que la educación, la salud, el arte y la ciencia sean partes del trabajo libre. Ahora, noten que no es, se acaba el capitalismo y empieza el comunismo. No, hay una transición muy larga. Durante esa transición, yo creo que hay que mantener la relación salarial, pero solo en la producción manufacturera. ¿Qué significa eso? que si usted quiere ser artista, tiene que trabajar cuatro horas, ¿no es cierto?, a la semana como obrero industrial y dedicarse todo el resto, ¿no es cierto?, a ser pintor, a ser músico, ¿no?, a ser literato. Si usted quiere ser científico, usted tiene que trabajar fabricando platos, fabricando zapatos, cultivando la tierra durante, ¿no es cierto?, un día a la semana y todo el resto del tiempo lo puede dedicar a científico. ¿Por qué? Porque por un lado hay que reducir la jornada laboral y por otro lado.. Todos los servicios hay que ponerlos en el trabajo libre. ¿sí? Sin embargo, como hemos dicho, hay un problema con lo que entendemos por libertad. Actualmente nuestras libertades están administradas por la industria del espectáculo. La industria del espectáculo es esencial en una sociedad que tiene altísimos niveles de desempleo real y de desempleo ficticio, de, de desempleo disfrazado, ¿ah? en empleos inútiles, en empleos idiotas, en empleos enaje, enajenantes. Si no estuviera la industria del espectáculo o nos suicidamos todos en masa o hacemos una revolución comunista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que liberar el tiempo libre de la industria del espectáculo, desplazar toda la producción cultural al tiempo de trabajo libre. Democratizar la televisión, democratizar las noticias, democratizar radicalmente los medios de comunicación, democratizar... El teatro, la danza, la pintura, la literatura, la investigación científica, incentivar a los ciudadanos para que se dediquen libremente, por vocación, a la educación, a la salud. Y habrá algunos que considerarán eso, ¿no es cierto?, de tal manera que dedicarán la mayor parte, el 90% de su tiempo, a ¿no es cierto?, a adiestrarse en las rutinas de salud, qué sé yo o en las rutinas de la educación o de la producción altamente, ¿no es cierto?, especializada de danza o de cine, pero en su tiempo libre. El paso más adelante es la autonomía de las comunidades locales, porque se trata de desconcentrar la sociedad industrial fordista, que ya no necesita estar concentrada, postfordista, en que la desconcentración es administrada Forma parte de la perspectiva comunista, una política tendiente a descentralizar radicalmente la producción de alimentos. No sé si ustedes saben que todos los virus que aparecen cada año son productos de la industria alimenticia. ¿no? Son productos de las concentraciones de chanchos, de aves, por eso se llama gripe aviar, gripe, fiebre de las vacas locas, fiebre porcina, qué sé yo. ¿sí? No, aquí lo que tenemos que hacer es desconcentrar la producción de alimentos hasta conseguir la autonomía alimentaria de las comunidades locales. Hay gente que lucha por eso y tenemos tecnologías, ¿no es cierto?, para producir alimentos en greenlandia y para producir alimentos en el Sahara. Tenemos tecnologías suficientes. Hay que desconcentrar la producción y la gestión de la energía. Hay que desarmar las grandes ciudades. Si desarmamos las grandes ciudades, no vamos a llenar el territorio, ¿no? Saquen la cuenta. Lo que vamos a lograr... ¿No es cierto? Es un, una, una galaxia de pueblos chicos, interconectados, rodeados de campo. Hay que desconcentrar radicalmente la gestión en salud. De tal manera que la mayor parte de la salud tenga que ver, ¿no es cierto? Con la, con la familia, con la comunidad local, solo un, una parte mínima con organismos especializados. Hay que descentralizar la construcción de viviendas. Eso, tenemos las técnicas para que las propias personas hagan sus viviendas, las construyan con sus manos de manera colectiva, de manera comunitaria. Como decía, forma parte de la descolonización del tiempo libre y bajar la intensidad tecnológica del tiempo libre. ¿Sí? Entonces, en, en, cuando, cuando el comunismo va avanzando, cuando hemos perdido y ganado muchas veces peleas como esta, lo que tenemos que hacer es ir bajando el intercambio mercantil. Noten que en toda esta etapa de transición el intercambio mercantil se mantiene y la propiedad privada se mantiene. Porque nuestros enemigos no son los propietarios privados en general. Nuestros enemigos son los propietarios privados grandes. Nuestros enemigos son las comercializadoras grandes. Pero nosotros tenemos que mantener durante mucho tiempo una producción de alimentos desconcentrada en manos de propietarios privados de pequeñas granjas. Y lo que tenemos que hacer es desconcentrar la gestión del Estado y la gestión de las ciudades, de tal manera que para nadie sea un negocio crecer más allá, de un cierto, más allá del límite de su comunidad local. Esa es la pelea larga. ¿Se dan cuenta? Una pelea de largo alcance. Y entonces las personas comunes y corrientes, cuando uno les explica estas cosas, les dicen, ah, qué bonito, pero no es posible. No, eso no se puede hacer. Porque hemos aprendido a disfrazar nuestra esclavitud de escepticismo. Hemos aprendido a tener la mentalidad del esclavo que se niega a pensar en el futuro porque no tiene porque no ve cómo podría salir de la esclavitud. ¿Es técnicamente posible el comunismo? Ya es técnicamente posible. ¿Hay bienes suficientes Noten que, eso es más, más de, de algún economista, incluso Uriés, ha sacado la cuenta. Si hoy día se repartieran todos los bienes que existen en la humanidad, todos seríamos ricos. Entonces, que no digan, ¿no? Los recursos son escasos. Que no digan, ¿no? La, la campaña permanente que tienen, ¿no es cierto? Las transnacionales, está a punto de acabarse el agua, se va a acabar el petróleo, no va a quedar aire, queda cobre para dos semanas. No es cierto. Tenemos las tecnologías, tenemos la naturaleza nos acompaña, podemos, ¿no es cierto?, lograr que el planeta vuelva a tener un clima agradable, deshaciéndonos de la industria petrolera. Entonces, to todas las hecatómez noten que cada vez es que el capitalismo está en crisis y le echa la culpa a la naturaleza, ¿sí?, no, lo que pasa es que hubo sequía, o terremoto, el calentamiento global es la excusa perfecta para bajar los sueldos, para echar trabajadores, ¿no es cierto?, para de declarar regímenes totalitarios. Y entonces, claro, por supuesto que pelean contra el calentamiento global, pero no están dispuestos a disminuir ni un ápice las emisiones contaminantes o a deshacerse de la industria del petróleo. Tenemos las tecnologías que nos permitirían una abundancia humanizada, cambiando los patrones de producción y de consumo, deshaciéndonos, ¿no es cierto?, de las industrias ¿no? que son agresivas con el medio ambiente. Bueno, digámoslo, el comunismo es técnicamente posible. Siempre nos dicen, ¿no?, vamos a llegar a Júpiter, vamos a traer uranio de la luna, ¿no? vamos a tener unos chips electrónicos en que va a estar toda la historia de la humanidad en un milímetro cúbico. Entonces uno dice, ah, con esas tecnologías podríamos construir el comunismo. Y entonces uno dice, ah, no, para el comunismo no alcanza. Entonces se dan cuenta el, el doble estándar. ¿no? Nos prometen todas las tecnologías del mundo y cuando uno dice, ah, entonces el comunismo es técnicamente posible, uno dice, no, las tecnologías tienen un límite. El planeta tiene un límite. Un país cagón como Chile, ¿no? que tiene 17 millones de habitantes, en que la tercera parte del territorio es un desierto. Con la tercera parte del territorio como un desierto, podría alimentar a 200 millones de personas. Japón, que mide la tercera parte de Chile, es un país autónomo en materia alimentaria y no han agotado la tierra. Porque han aplicado la tecnología, ¿no es cierto?, más altamente disponible, toda la tecnología disponible a la producción agrícola. ¿Hay sustentabilidad alimentaria de este planeta? Sí la hay. ¿Hay, hay sustentabilidad hídrica? De, de, ¿Tenemos agua suficiente? Sí tenemos agua suficiente. ¿Tenemos combustibles no contaminantes? Sí tenemos. Entonces que no nos digan, el comunismo es imposible por razones técnicas. Pero, claro, la objeción de las personas comunes es, ah, mire, qué bonito, pero nunca va a ocurrir eso. Porque la gente egoísta, porque siempre va a haber alguien que quiera el poder, y de pronto somos todos nichianos, de pronto somos todos Derrida, de repente somos todos Michel Foucault, somos filósofos de la finitud. Michel Foucault se llamaba a sí mismo, con un curioso orgullo, filósofo de la finitud. Hay una especie de, de filosofía nichiana reciclada, ¿sí? malamente reciclada, por supuesto, ¿no? La filosofía de los filósofos tristes. ¿sí? O la naturaleza humana es agresiva, o la finitud humana nos va a impedir. El hecho concreto es que cuando planteamos una idea posilustrada, no utópica, nos salen con la naturaleza humana ahora, con la finitud humana. Muy bien. El comunismo es conceptualmente pensable, si es que no creemos el cuento de la naturaleza humana, de los determinantes biológicos, ¿no es cierto?, de la personalidad o de la finitud. Si es que no creemos el cuento de que el lenguaje no comunica, la angustia es insuperable, la muerte es un límite absoluto y por último vivimos para la muerte y la nada. Que la cultura burguesa esté en decadencia no implica que nosotros participemos de esa decadencia, que se haya puesto, ¿no es cierto?, como moda intelectual. La decadencia tristona de la pequeña burguesía no implica que nosotros tengamos esa moda tristona. No hay naturaleza humana. Es un cuento. No hay finitud humana. Es un cuento. ¿no? El comunismo es conceptualmente pensable desde un humanismo radical, desde un historicismo radical. Todos los problemas que tienen los seres humanos los han, los han creado los propios seres humanos y en la medida en que los han creado los propios seres humanos, son superables. Que no nos salgan con que hay una dificultad humana para el comunismo. Noten que si el comunismo es pensable, si el comunismo es técnicamente posible, aún así es necesario ¿no? defender la idea de que es viable políticamente. ¿No? O sea, porque podría ocurrir que esto sea posible, que esto sea deseable, pero que la gente no quiera hacerlo. La gente nunca va a querer hacer eso. Y el principal argumento de las personas razonables, que es un argumento razonable, es que el poder de los medios de comunicación es infinito. y es que los medios de comunicación, el consumismo y el mercado nos van a tener enajenados para siempre. No, no nos van a tener enajenados para siempre. Los medios de comunicación no son invencibles. No, no sé si saben la tragedia de los del Departamento de Comercialización de la Coca-Cola. La Coca-Cola es una de las que tiene una historia de propaganda comercial más larga, ¿no? Tiene 100 años de propaganda comercial, saben todos los trucos. Sepan que la Coca-Cola no puede dejar de hacer propaganda. Cuando dejan de hacer propaganda, las ventas bajan así como violentamente. Entonces ellos ya saben que la gente no es adicta a la Coca-Cola, que es adicta a la propaganda. A la promesa de la propaganda. Entonces tienen que estar mandando propaganda constantemente. Eso Es una dificultad. Pero además saben otra cosa. Saben que cuando en un, en un país ¿no? hay eh, violencia, hay disturbios sociales, hay malestar social, tienen que redoblar la propaganda porque la gente deja de comprar Coca-Cola. Y una constante... La primavera árabe fue una un, un, un catástrofe para la Coca-Cola. en Todos los países árabes tuvieron que hacer el doble de propaganda. No se dan cuenta. ¿eh? Lo, la propaganda comercial, los medios de comunicación, no son invencibles. Tenemos una larga marcha. Nosotros vamos a durar mucho más que la Coca-Cola. La Coca-Cola se la van a comer los chinos. Y nosotros vamos a seguir. Ellos nos van a, a ofrecer otra Coca-Cola hecha de arroz. Pero nosotros vamos a durar más que eso. Si pensamos el comunismo como una larga marcha de avances y retrocesos, la perspectiva comunista es políticamente viable. No solo técnicamente posible, no solo filosóficamente pensable, sino políticamente viable. Si nos jugamos, como es típico del idealismo ético ultraizquierdista, si nos jugamos todas las cartas a la próxima revuelta, y desde luego la perdemos y después nos desilusionamos, ¿no es cierto? Y nos dedicamos a burócratas, claro, en esas condiciones, para el ultraizquierdismo, el comunismo es por definición imposible. Mientras más ilusionados, es más fácil la desilusión. No, lo que tenemos que tener no son ilusiones, no son utopías. Lo que tenemos que tener es programa, programa concreto, saber hacia dónde vamos. ¿Qué les parece? No sé si las izquierdas marxistas están dispuestas, están en ánimo de escuchar cuestiones que son de un realismo pedestre y que sin embargo uno está como acostumbrado a decir no, eso es imposible. No, usted sí que es utópico, usted es más utópico que el resto. Lo que he tratado de hacer es reducir al mínimo el factor especulativo. No estoy prometiendo ni felicidad, no estoy diciendo, hay una larga marcha en que los seres humanos pueden superar la lucha de clases, superando la división social del trabajo. Muy bien. Entonces, como yo me arriesgué, ustedes ahora se arriesgan. <coughs> Eh, yo les pido que ustedes vean el chat, ¿ah? porque yo voy a estar viendo las preguntas, y, y, y no leyéndolas, sino parafraseándolas. Eh, Abdel Karim Chehade me dice... Eh, ¿Deberíamos reproducir aquella sociedad a la que aludía Hegel en que la conflictividad básica se reconozca, se negocie y se reconcilie? Eh, sí, en el comunismo, ¿no? en el comunismo. Yo creo que la gran diferencia en el proyecto político de Hegel, con respecto al proyecto político de Marx, es que Marx no creyó, ¿no? desconfió radicalmente, ¿no? que el Estado de Derecho pudiera ser un ámbito para negociar diferencias. ¿Ah? Lo que Marx dice es que el Estado de Derecho favorece sistemáticamente a la clase dominante. Entonces, para llegar a la eticidad que Hegel está esperando, no es el Estado de Derecho la solución. La solución de Marx es crear unas condiciones materiales que hagan innecesaria la explotación. Aquí hay una hipótesis antropológica... En el fondo, la hipótesis antropológica es que la explotación es una estrategia de sobrevivencia. Cuando había escasez, se recurrió a la explotación para sobrevivir, es decir, para subalimentar sistemáticamente una parte de la población con tal de que una minoría se mantuviera, ¿no? sobreviviera. En la abundancia se desaparece la necesidad material de la explotación. Entonces lo que hay que hacer es organizar la abundancia de tal manera que esa estrategia de sobrevivencia no sea necesaria. a ah, No sé si se dan cuenta que lo que hay que hacer no es prohibir la propiedad, prohibir el mercado, no. Lo que hay que hacer es generar unas condiciones materiales en que el mercado no sea necesario, el dinero no sea necesario, el Estado no sea necesario. ¿sí? En que se extinga, no en que se prohíba. ¿no? Una especie de contrasentido en prohibir el Estado de Derecho. Prohibir es justamente lo que hace el Estado de Derecho. ¿sí? Eh, creadas esas condiciones materiales, que las he caracterizado de manera precisa. ¿no? Una jornada laboral muy baja, una libertad respecto de la división del trabajo en nuestras vidas particulares, crear esas condiciones materiales, lo que es esperable es que los seres humanos contrapuestos, apasionados, ¿sí? entren en el conflicto y resuelvan sus conflictos una y otra vez, cara a cara, de manera interpersonal. Los anarquistas fueron capaces de ver eso fueron capaces de ver que la sociedad humana, para poder practicarse cara a cara, tiene que estar organizada en comunidades muy chicas. Eso es lo que yo no tengo ningún problema, ¿no es cierto?, en decir que la idea organizativa del comunismo, ¿no?, proviene, ¿ah? a las que se le ocurrió, por decirlo así, a los anarquistas. ¿ah? Eh, en esas condiciones hay la posibilidad del conflicto y la reconciliación. ¿ah? Eh, ¿Es una contradicción pensar un Estado de Derecho comunista? Sí, es una contradicción. ¿Cómo sería una sociedad sin Estado de Derecho? Esa es una bonita pregunta. Yo creo que uno puede definir el comunismo políticamente de otra manera. ¿eh? El comunismo es una sociedad sin instituciones institucionalizadas. ¿eh? El problema, bueno, las instituciones, los cumpleaños son instituciones. Por lo menos en mi familia, ir al cumpleaños de mi hermana es una institución y uno paga ahí un alto costo ¿ah? por no ir a, a determinados cumpleaños. Eso es una institución, pero no es una institución institucionalizada. ¿Ah? Mi hermana tiene 79 años y en la época del COVID hizo su cumpleaños por, por Zoom, hizo un sí Claro, ¿por qué? Porque la institución no está cosificada, no, no hay un reglamento, no hay una ley. ¿sí? La familia es una institución. El matrimonio es la cosificación de la familia. Y entonces, el comunismo es una sociedad en que las instituciones están desinstitucionalizadas. Es palabra de Marx. Marx dice, el comunismo es una sociedad donde se crean relaciones sociales de producción. Se crean, desaparecen, se crean, desaparecen. ¿Sí? Donde somos libres para crear las relaciones de producción en las que queremos entrar. ¿no? Entonces, va a haber gobierno, pero no va a haber Estado. Va a haber muchos tipos de familias, pero no va a haber matrimonio. Va a haber intercambio, pero no va a haber mercado. Por supuesto que va a haber valor, pero no va a haber precio. En el comunismo ¿no? va a haber orden, pero no leyes. Sin embargo, lo que estoy sosteniendo es que va a haber unas condiciones materiales que hagan innecesaria la cosificación de las instituciones. No estoy proponiendo las instituciones por delante, como ideal, ¿no es cierto?, puro, por delante de esas condiciones materiales. ¿No? Por eso, que, como digo, es una larga marcha por ir desconcentrando el Estado hasta que los ciudadanos aprendan, ¿no es cierto?, y eh, les baste con manejar eh, todos sus asuntos eh, públicos cara a cara, ¿no en una, Ninguna ciudad debería tener más de 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, lo que dicen los urbanistas, ¿no? Y en una, en una ciudad ¿no? de 5.000 habitantes, de 10.000 habitantes, todo se puede tratar cara a cara. ¿no? ¿Puede considerarse la burocracia como sinónimo de tecnocracia? Sí. Eh, primero hay que tener presente que, desde un punto de vista de clase, son burócratas en sentido de clase los que tienen un salario mayor que el costo de su fuerza de trabajo. Son asalariados, pero, tienen, pero reciben un salario mayor que el costo de su fuerza de trabajo. ¿Ah? Porque también es burócrata un, un oficinista, pero al oficinista le pagan lo que cuesta su fuerza de trabajo, él es un explotado. ¿Ah? Ya. Ahora, entre los burócratas considerados como clase, <coughs> hay especializaciones, por supuesto, hay burócratas de la industria financiera, hay burócratas de la investigación tecnológica, hay burócratas de los medios de comunicación, hay burócratas del aparato del Estado. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de los políticos ¿ah? en un salario de mil o dos mil dólares hacia arriba, estamos hablando de burócratas especializados en el ámbito de la política. ¿Ah? Cuando hablamos de eh, los directores de investigación en los grandes centros que investigan lo inútil solo por razones económicas, estamos hablando de burócratas en la investigación científica. Entonces, en ese sentido... Claro, los tecnócratas, pero de, depende de lo que ganen, ¿no? Una manera de distinguir al tecnócrata que opera como clase del tecnócrata que opera como trabajador, ¿no? Es la pretensión de saber. Los burócratas no saben realmente, sino que pretenden el saber. Tienen una apariencia de saber autocertificada, ¿sí? Entonces, esa... Cuando, cuando, cuando un técnico arregla efectivamente una máquina, cuando un programador hace efectivamente una aplicación de computación, es un tecnócrata, pero un tecnócrata como asalariado, como trabajador, como productor. En cambio, cuando el ministro de Hacienda dice, ¿no es cierto?, que, no, que hay que controlar eh, el, el índice de precios al consumidor, él es un tecnócrata, pero un tecnócrata especulativo. No hay un saber real detrás de eso. ¿Cómo puede aportar el que quiere hacer un negocito o, eh, o solo sirve la pelea política? Depende en qué pelea estemos. Depende en qué pelea estemos. Si estamos peleando por convertir un populismo demagógico en un populismo de izquierda, entonces hay que dar una pelea política. ¿Sí? Hay que sacar las organizaciones sociales, darle un cariz anticapitalista. ¿sí? Si estamos pensando en la perspectiva larga, ¿ah? claro, los que inventaron nuevas maneras de hacer paneles solares están contribuyendo a esa perspectiva larga, por supuesto. Son, son dos peleas de, de un alcance distinto. ¿no? En todas las revoluciones existió la figura de un líder o un caudillo. Hoy no se ven líderes ni caudillos. El, el problema es el concepto de revolución. ¿sí? Eh, noten que la palabra revolución eh, alude a que hubo un proceso violento. ¿sí? Pero esa violencia no tiene por qué estar concentrada en el tiempo ni en el espacio. Se habla de revolución agrícola, por ejemplo. Y noten que la revolución agrícola duró 5.000 años. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que esos 5.000 años son la nada comparado con los 100.000 años anteriores. Entonces, respecto del paleolítico, ocurrió una revolución. La revolución industrial duró 300 años. Claro, pero comparado con todo el periodo agrícola que duró 5.000 años, una revolución. Entonces, el, esto de qué tan rápida es una revolución depende de con quién la consideremos y qué tan violenta ¿no? Es, no es necesariamente... Lo que hay que sacarse de la cabeza cuando uno habla de comunismo es la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución cubana. O, voy a decirlo de manera más conceptual, ¿no? Uno puede pensar la revolución como un evento o como un proceso. El evento tiene una plaza de la revolución, un himno, un líder, una bandera. El proceso no tiene ni himno, ni líder, ni plaza, ni bandera. La Revolución Cubana es un evento. La Revolución Industrial es un proceso. Bueno, cuando hablamos de perspectiva comunista, estamos pensando en un proceso, en un proceso de largo alcance, no en un evento, ni, ni, no, no en algo que se vaya a resolver, ¿no? ni en un día, que es ridículo, ni en una guerra civil, que puede durar cuatro años como la que hicieron los bolcheviques, ¿no? ni en 70 años como ocurrió con la Unión Soviética, después de 70 años la Unión Soviética se fue al hoyo. No, la perspectiva comunista es un proceso histórico. ¿no? Hay una, una frase de Marx que extraordinaria, ¿eh? es la gente que le gusta las citas y que toma las frases aisladas y las convierte en dioses, deberían haberse fijado en esta frase. ¿no? Marx dice, me voy a poner de pie. Marx dice, el comunismo no es un ideal, el comunismo es un proceso de la realidad. Es palabra de Marx. El comunismo no es un ideal, parece que no hubiéramos aprendido nada. Eso es lo que estoy diciendo. No hay que pensar el comunismo ni como un ideal ni como un evento, sino como un proceso histórico. ¿Sí? La universalidad es el germen de una estratificación social, no necesariamente. No necesariamente. La universalidad que queremos es una universalidad que reconozca las diferencias, pero las diferencias son contrapuestas y deben ser negociadas. Lo que queremos es una sociedad donde esas diferencias se puedan contraponer, se puedan negociar sin necesidad de estar pegándose cabezazos contra estructuras históricas. ¿Sí? Esta postura podría ser eh, denominada como neocomunismo, les ruego que no lo hagan. Por favor, no vayan a andar diciendo por ahí, Pérez propuso un neocomunismo. Yo me sentiría avergonzado. No, pues esto es el comunismo nomás. Esto es el comunismo, lo, el otro no era. <risa> Pero es, me, me suena como a neoleninismo, a neocisec. Neo ¿sí? No, es un concepto... Conceptualmente, ¿cuál es la idea? Es un concepto no ilustrado de comunismo. Eso, es un concepto post-ilustrado de comunismo. No es, es post-ilustrado y, por otro lado, no lo dije, pero también es post-romántico. Es Un concepto de comunismo que no contiene al idealismo ético. ¿No? Un concepto de comunismo historicista, humanista radical, que sé yo. Eh, Luis Alberto Valverde me dice, ¿Tiene, pens ¿tiene sentido pensar el intercambio entre trabajos libres sea regulado por el mercado y el trabajo necesario fuera del mercado? Yo lo pensaría al revés. En el ámbito del trabajo necesario, eh, durante mucho tiempo va a seguir existiendo la relación mercantil, en el sentido de que va a haber una mínima evaluación del, del valor de cambio ¿no? y de los trabajos equivalentes. Entonces, alguien va a decir, mire, a mí me tocaron cuatro horas, ¿no es cierto?, semanales, en, en, no sé, en una, en una salitrera, al ¿no? calor ahí, ¿no es cierto?, con unas condiciones de trabajo infernales, y a usted le tocaron cuatro horas de trabajo haciendo pan en su casa. Bueno, tiene que haber algún, alguna equivalencia. ¿no? Entonces, ahí, a, tiene que, eso se tiene que poder negociar de alguna manera en la lógica de que todas las jornadas laborales son bajas, están humanizadas, son compatibles con la salud, con el medio ambiente. Y ahí va a haber un mercado. En, el, en, el, en cambio, en el trabajo libre, lo que va a haber es intercambio, no mercado. Intercambio regulado por la lógica del regalo. Cuando uno regala no espera que le den a cambio un equivalente. ¿sí? Voy a decir una cuestión de economía política. Solo se puede llamar mercado a los intercambios que están regidos por una norma equivalente. ¿sí? Por, la, por, por una ficción de equivalencia. En el caso del capitalismo, la ficción de equivalencia es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Las mercancías se cambian por el tiempo de trabajo. ¿sí? Han habido otras ficciones de equivalencia, el oro, qué sé yo, ¿eh? el valor simbólico. Acá no, en, en, se trata de que cuando yo hago ¿no es cierto? una pintura y se la regalo ¿no? a mi hermana, se la regalo a mi nieto, se la regalo sin ninguna expectativa de equivalencia. ¿Sí? Si no, muy malo sería el regalo por el cual yo espero un intercambio. Yo no, no voy a ver a los amigos cuando están enfermos pensando que después me vengan a ver a mí. Los voy a ver gratis. ¿no? ¿Eh? ¿Qué le parece la propuesta de Ricardo Antunes de extender el concepto de clase obrera a las clases que viven del salario el sujeto no está restringido a la producción de manufacturas. Yo creo que en la proposición de Antunes hay, una, hay dos cuestiones que están mezcladas. El sujeto de la revolución son los asalariados. ¿sí? Pero dentro de los asalariados están los que producen manufactura y los que producen servicios. Mi opinión es que el sujeto son los que producen manufacturas y los que producen servicios son aliados inmediatos manaliados, por decirlo de una manera bárbara, naturales. ¿Ah? Eh, la idea de obrero no es necesaria, no, no es necesaria, está ligada a una época del capitalismo. ¿Ah? Eh, y claro, ahora en ese sentido, ¿no es cierto?, de obreros con eh, un vestuario, con un casco, claro, no. hay más productores de manufactura y hay menos obreros, porque hay más post-fordismo y hay menos industria fordista. La idea de extender la noción de clase obrera es una especie de demagogia leninista, nomás. Así como para que tengamos obreros, porque Lenin dijo que los obreros eran el sujeto. No, la lógica de esto es que el sujeto de la revolución son los explotados, y en partida, hay una razón eh, real, racional, digamos, para esto, ¿no? de que los... El sujeto de la revolución son esos explotados que se pueden tomar la división del trabajo. Esos, esos explotados son. ¿no? Ese es el sujeto. Entonces, por eso que la burocracia puede ser una clase revolucionaria. Porque la burocracia se puede tomar la división del trabajo y convertirse en clase dominante. Entonces, lo que nosotros esperamos es que los que se tomen la división del trabajo para superarla sean los productores directos de manufactura. ¿no? Eh, ¿qué, le parece, eh, la, ¿Qué opinión tiene eh, particularmente en Chile respecto a los militares? ¿Qué pregunta más triste, Enrique Ramos? Me pregunta por los militares chilenos. ¿Qué cosa más triste? Solo puedo llorar. Militares chilenos son de una mediocridad infinita, han disminuido el propio ejército ¿No? yo creo que esto algo parecido tiene que haber pasado en todos los países de América Latina pero los militares chilenos hicieron negocios inmobiliarios con, con los locales de los regimientos porque Chile era un país tan totalitario tan militarista y fascistoide que tenía un regimiento de militares en el centro de todas las ciudades ¿no? estaba en la ciudad y lo que había en la plaza de armas era armas, estaba el regimiento a dos cuadras de la plaza de armas estaba el regimiento bueno, como ahora el comunismo se fue al hoyo, ¿no? y ya no tenemos el enemigo estratégico que había fijado papá, entonces ya no necesitan los regimientos. Ahora han militarizado la policía y han desmilitarizado al ejército. Y entonces lo que han hecho es, es disminuir el contingente de los ejércitos, es vender para negocios inmobiliarios las instalaciones a cambio de sueldos millonarios. Eso es lo que han hecho en toda América Latina. ¿sí? Y eso es de una mediocridad infinita. Los, los militares no tienen ni siquiera como enemigo el comunismo. Perdieron el horizonte ideológico. Hay que, re, hay que hay, hacerles propaganda anticomunista de nuevo y no la creen. Piensen ustedes que Piñera, en medio de su ceguera anticomunista típica de la Guerra Fría, sacó a los militares a la calle para parar ¿no los disturbios de octubre. Y el comandante jefe del ejército dijo, es pues, que yo no estoy en guerra con nadie. El, el, el, el que se suponía que iba a ser Pinochet, ¿no es cierto? Dijo, yo prefiero que los militares estén, porque para eso tiene policías militarizados, ¿no? No, no tienen la capacidad operativa de dar un golpe de Estado, ni en Chile, ni en ningún país de América Latina. Imagínense que no han dado un golpe de Estado contra Maduro. El colmo de los ridículos, o dieron un golpe de Estado contra Chávez y fracasaron, el colmo de la ridiculez. No tienen la capacidad operativa de dar un golpe de Estado. Por otro lado, no tienen el sustento político para dar un golpe de Estado. Si quieren echar a de la rúa, mandan a los piqueteros a echar a de la rúa. ¿sí? Y por otro lado, el famoso imperialismo que sacaba y subía a gobiernos, ahora los saca, ¿no es cierto?, y los pone a través de los medios de comunicación, a través de revueltas populistas. Se dan cuenta, noten que toda la, la primavera árabe, que en realidad es un invierno, no. Todo ese invierno árabe mediocre, terrible, es ¿sí? una pura manipulación de medios de comunicación y no hubo ningún golpe de estado, ninguna de las fuerzas armadas de esos países se manifestó y sacaron a todos los gobernantes. ¿sí? Entonces, la capacidad de manipulación política a través de los medios de comunicación es suficiente para administrar la democracia, no necesitan suprimir la democracia. Tienen capacidad técnica como para administrar la democracia. La democracia funciona como si fuera una dictadura. ¿sí? ¿Existiría eh, la policía en una sociedad comunista? No, no existiría la policía en una sociedad comunista. ¿sí? Yo una vez estaba explicando esto del comunismo en un sindicato eh, y entonces alguien me preguntó. Yo decía en el, en el comunismo no a ver los conflictos serán negociables. Y entonces un compañero obrero ¿eh? me dijo: ¿Y qué pasa si alguien se va con mi novia? ¿Yo lo voy a matar? Entonces yo le decía: Pero compañero, usted se está imaginando el comunismo como que vamos a tener el mismo patriarcado de ahora, pero en el comunismo. ¿eh? Como que alguien se lleva a la novia y como que el otro, ¿no es cierto?, en una respuesta machista, lo mata. No, no podemos pensar el comunismo con mentalidad de esclavo. Alguien me decía, ¿y qué pasa si alguien no quiere trabajar las cuatro horas obligatorias? Y mi respuesta es, ¿por qué razón alguien en el comunismo podría no querer vivir en comunidad? Estamos pensando la, la flojera de, de la sociedad capitalista, que es una forma de resistencia. ante la sobreprotación la estamos extendiendo, ¿no es cierto?, a una sociedad en que las condiciones materiales que dan origen a la flojera ya no existan. Eh, el, eh, eh, habló de que el capitalismo también tenía cosas buenas Como cosas, no cierto, terribles ¿Cuáles son las características positivas? ¿Sí? Mire, la sociedad capitalista, moderna capitalista ¿sí? Ha creado, creó los derechos humanos Creó la interioridad de la conciencia ¿ah? la, la libertad de pensamiento Creó la libertad de expresión no respetan los derechos humanos, intervienen en la privacidad de la conciencia, no hay libertad de expresión, pero crearon ese horizonte de expectativas en que ahora toda la humanidad siente que tiene que reclamar por esos derechos. Promovieron la condición de la mujer, la condición de la mujer, ¿no es cierto? O sea, en, en, en buena medida se ha promovido a través de la integración de las mujeres, ¿no es cierto?, al régimen de trabajo. ¿Por qué? Porque la explotación capitalista de la mujer, ¿No? resultó progresiva respecto de la explotación feudal de la mujer, en la cocina. Entonces la mujer salió y con el salario negoció como se negocia, ¿no es cierto? En el capitalismo las cuestiones intersubjetivas se negocian con dinero en la mano. Entonces cuando la mujer empezó a llegar con salario a la casa, bueno, las relaciones ah, con el patriarca de la casa tuvieron que cambiar. ¿no? Entonces, esas esa, por supuesto son cosas terribles pero al mismo tiempo son pasos adelante en la historia humana. ¿Ah? Eh, claro, sí, dice, ¿por qué será que las perspectivas antagónicas del capitalismo lo demonizan en, en, en su totalidad? Claro, es una pobreza política, es una, que Marx no tenía. ¿Ah? Es decir, el, el capitalismo como intrínsecamente perverso, ¿Ah? así como... Como decían, el marxismo es intrínsecamente perverso, nosotros decimos al revés, el capitalismo es intrínsecamente. No, Ay, ellos no tenemos enemigos personales. Los capitalistas no son nuestros enemigos porque quieran voluntariamente, ¿no es cierto?, cagar a todos los trabajadores. Hacen lo suyo. Son enemigos objetivos, no subjetivos. ¿Sí? Lo lamento, pero usted es el enemigo me cae muy bien, usted quiere mucho a sus nietos, ¿no es cierto? Además los ricos, como yo siempre digo, son más bonitos, qué sé yo, ¿Ah? son más cultos. Pero es el enemigo, es el enemigo porque apropia plusvalía a partir de sus trabajadores. Aquí en Chile existió don Matías Cauciño. ¿no? Don Matías Cauciño era un, un empresario, bueno, atípico. La señora de Matías Cauciño creó la gota de leche para darle, ¿no es cierto?, medio litro de leche a todos los trabajadores. En 1890, la, la misma medida que después tomó Salvador Allende, medio litro de leche para cada ¿no es cierto? En ese caso, el trabajador chileno creó una escuela, les enseñó a ser católico era muy buena persona, pero él era enormemente rico y sus trabajadores vivían en la miseria. Entonces, ¿qué podemos decir a pesar de que era buena persona? Que es objetivamente el enemigo. ¿sí? Este... Eh, dice, ¿ha sido un gesto hegeliano el que solamente de tres clases? <ríe> Así como, y síntesis, síntesis, no, es un gesto de prudencia. <ríe> no. eh, en este curso se inscribieron 500 personas y, y estamos reunidos 94. Entonces, es un gesto de prudencia. ¿sí? Eh, pero por otro lado, ¿necesita llamarse marxismo hegeliano? No, se podría llamar marxismo auténtico o se podría llamar marxismo-perecismo también, a veces yo digo, ¿eh? el marxismo-perecismo. Pero no, el, no es muy riguroso discutir por el nombre de una idea. ¿no? A mí me importa decir marxismo hegeliano para que se note que estoy razonando con una lógica distinta de la del estructuralismo y el postestructuralismo. ¿no? no estoy en la misma lógica que Althusser, Ranciere, Badiou, Cisse, estoy... ¿no? Ya. Eh, los medios de comunicación alternativos aportan a la democratización de los medios de comunicación, por supuesto. Si aquí tenemos un, un nudo, ¿eh? tenemos un nudo que es bien interesante, que es que con eh, Internet son posibles miles, decenas de miles de canales de televisión. En rigor con Internet, lo estoy haciendo, ¿no? Yo podría eh, eh, instalar un programa de noticias a las 9 de la noche y sacarlo por internet, ¿sí? colgarlo a YouTube. ¿Ah? Entonces, el que estemos condicionados por cadenas globales de televisión como la CNN, como Al Jazeera, qué sé yo, es un, es un capitalismo de antiguo tipo. ¿Ah? Es como un resabio del capitalismo fordista. En realidad, lo que, para ellos sería más eficiente... Dominar la diversidad y no concentrarla. ¿no? El comunismo es posible, además es deseable. Sí, el comunismo es deseable, pero, pero uno también desea cosas utópicas. Aquí lo importante no es que sea deseable o necesario, también sería necesario vivir en una sociedad mejor. Lo importante es si es posible, es factible técnicamente, posible filosóficamente y viable ¿no? eh, políticamente. ¿Cómo superar los medios de comunicación? Así, así como lo estamos haciendo. ¿no? Usando hasta el máximo de sus posibilidades internet. ¿no? Eh, alguien, un compañero decía a fines del siglo XX, ¿eh? a fines del siglo XX, un compañero decía, todo sindicato, toda junta de vecinos, tiene que tener un módem. El módem es la herramienta de la revolución. Es eh, interesante la idea, ¿no? Porque, porque este otro sistema de calles. ¿eh? Eh, ¿Cree que tenemos un tiempo límite antes de llegar al comunismo? Sí, probablemente. Probablemente tenemos un tiempo límite. O sea, los capitalistas son capaces de exterminar a toda la humanidad con tal de que no haya comunismo. Lo están haciendo. Lo están haciendo a través de los virus que genera con la industria alimenticia, de la destrucción ambiental que produce la industria del petróleo. Entonces... Hay una cierta urgencia, ¿eh? y esa urgencia probablemente va a tener un par de crisis humanitarias como esta pandemia más graves en los próximos 50, 100 años. ¿no? Eh, el intercambio libremente no equivalente es equivalente a auténticamente humanos. Eh, la, la idea, ¿por qué el intercambio libre es no equivalente? ¿Sí? Bueno, eso es lo que hago cuando me relaciono con mis hijos. Yo, yo, se puede, a lo mejor uno debería, ¿no? Pero yo no espero que mis hijos me mantengan cuando viejo. Tuve hijos y los, y, y, y los quiero nomás. Si nunca más me vienen a ver, bueno, será porque me porté mal. Pero no espero, no, no se dan cuenta, los, los intercambios realmente humanos, los que uno tiene con su novia, con sus hijos, con sus nietos, ¿no? Eh, no son equivalentes, no, no se rigen por una ficción de equivalencia. En cambio, el, el intercambio patriarcal sí. Es interesante eso. El intercambio patriarcal tiene una ficción de equivalencia. ¿ah? De que el, el, el hombre le presta ciertos servicios a la dama y la dama le retribuye con ciertos servicios. Y es mentira, po. es mentira. El, todas las feministas han hecho pedazos la ficción de equivalencia. El... Eh, a Carol Pateman tiene un libro muy bonito que se llama El contrato sexual, en vez del contrato social, El contrato sexual, en que muestra que el matrimonio es un intercambio no equivalente, es un, es un contrato desde el punto de vista burgués, ¿sí? es un contrato que no tiene validez jurídica. Eh, se me hace urgente pensar con perspectiva comunista una alianza histórica con la perspectiva ecologista, por supuesto. Por eso he hablado de una izquierda grande, de una izquierda doctrinariamente diversa. Los ecologistas no tienen por qué ser marxistas. Pero si uno les explica lo que entendemos por comunismo, es probable que estén de acuerdo. Y si están de acuerdo, entonces apuntamos a, uno, a, un, a un paraguas común. ¿sí? Eh, muy bien. Yo les agradezco a los que han eh, asistido a estas tres eh, sesiones. ¿no? Eh, es probable que en el 2021 hagamos algo un poco más largo y un poco más específico. ¿ah? Sobre, o sobre filosofía marxista o sobre economía política. ¿sí? Eh, porque como, como ya vieron, hay, hay muchos ¿no es cierto? Eh, temas pendientes. Yo, de todas maneras, todas las cosas que he escrito, están en la red. Hay compañeros que las han puesto en, en Google Drive ¿no? y las pueden, eh, las pueden consultar. ¿no? Por ejemplo, esto de la economía política, como sugiere un compañero, de distinguir la economía política marxista de la economía convencional, ¿no? de la economía que se enseña en las escuelas de economía, y distinguirla de una manera racional, de una manera argumentativa no como hacían los economistas soviéticos que cuando se referían a la economía de, la, de las facultades de economía occidentales, decían el, el, la economía vulgar, así lo decían, la economía vulgar. Y la economía vulgar los arrasó, pasó por encima, los pisoteó, ¿se dan cuenta? No, la economía convencional no es una economía vulgar, tiene ah, sus gracias, no es incompatible con la economía marxista, no es incompatible. Pero eso hay que explicarlo. ¿no? Entonces, eh, muy bien. Les agradezco entonces y ya tengo los correos electrónicos de todos para invitarlos para la próxima sesión que haga.